Este es lo mío ah, Muchos caminos diferentes Pero al final Todos me llevaron a donde mismo a Hacer esta mierda Se vienen los frutos, mira Cómo se vacila El me dio esperanza de llegar a la cima porque del deseo repetía porque en la salida Estaba con los hermanos lanzando un par de rimas Aún recuerdo la profesora que dijo señora Retirarlo es la mejor decisión que ha tomado ahora Mi madre solo me vio, se le rompió el a Saber que su hijo será otro vago de la zona de mi casa Me corrieron, me mandaron a un lugar que nunca pensé que iba a llegar Ese sitio era la casa Del que me pudo engendrar Pero nunca tuvo valor De irme a visitar Primer día de estadía La cosa estaba fea Me fui para el patio A asomarme en la azotea No paraba de pensar Que fue una pésima idea Que no es fácil trabajar Lo fácil es hacer tarea. Estando triste recordaba Que en mi casa yo era el rey que me daban todo aunque no creía en la ley Ahí fue que volteé al frente y vi la palabra Cyprey en una moto Y dije ya sé lo que haré con ese name Me lo puse para saber que no debo cometer Que un error me sale caro si nunca pienso en mi bien Ahora todo cambió, le puse mi fe a esto Y gracias a Dios se invirtió el papel Aunque hubieron varias decepciones por mis emociones Cada camino me llevó a ser otro que compone Porque aunque me alejaba de las improvisaciones Algo me salía mal y salían varias canciones Cuántos seres nos Perdí en el proceso de hacer rap, cuánta gente es fat? Por no quererme desviar, varios que me guían saben que no me pienso frenar Hasta que muchos tengan su libertad Y aunque digan que estoy loco, yo no me desenfoco Porque algunos saben lo que hacemos nosotros y unos habla solo porque lo hacen otros Y aunque digan que estoy loco, yo no me desenfoco porque algunos saben lo que hacemos nosotros Y unos hablan solo porque lo hacen otros Yeah Brotherhood in the hell nigga si sí, pray sí, De vuelta al juego De vuelta a lo mío ah. Talento en banda nigga Conocimiento en vano, el tiempo nunca fue en vano. Y ahí, p, esta gente que vamos con todo. Pero lo nuestro, pa. pa.